Nos vamos está? a la comunicación telefónica Bien. porque hoy tempranito que hacíamos el repaso de efemérides, días, etcétera, hoy es el Día Mundial de la Poesía, Sí. también está comenzando el otoño, También. y nosotros justamente en el marco del Día del Poeta contábamos que tenemos un oyente uh -huh. que nos llena de poesía. Todas las, mañanas. todas las mañanas Todas las mañanas Y eres Hugo Guerra que está del otro lado ya conectado Que me parece que algo relacionado a todo esto nos viene a traer Hugo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, eh, ¿hablo con la Alondra? Sí, acá estoy mm, Regresó de su vuelo <risa> que lo celebramos Que lo celebramos porque las alondras despliegan sus alas En busca de nuevos aires Y nosotros que somos seres serenales Admiramos ese vuelo y le deseamos siempre un despliegue total. Y en este caso a través de LV7, ¿no? ¡Qué lindo, Guito! Yo <risa> siempre vuelvo, vuelvo a mi lugar donde estoy muy, muy feliz y muy contenta porque comparto con mis compañeros, con ustedes del otro lado y la verdad que siempre uno es, anhela es un, volver. Es una, cosa, es una cosa muy natural, siempre se vuelve a donde uno respira ese aire lindo que oxigena el espíritu. Y nos sí. da esa sagrada facultad de ejercer el don de la palabra. Y ustedes lo hacen muy bien. Y nosotros lo recibimos con unción, lo disfrutamos. Y cuando no está la Londra, nosotros la extrañamos. Pero siempre había abierta, abierta la esperanza de encontrarnos de nuevo, ¿no? Sí, tal cual. Y por suerte acá, como tiene comida y agua, siempre, siempre baja. <risa> <Qué malo>. siempre <risa> baja. <risa> El, el pájaro nos roba el grano, pero nos deja su canto, así claro. que siempre la esperamos. Siempre, siempre. Y arranca encima una etapa ahora que tiene que ver con, con un cambio de clima, pero también con un cambio de estado, ¿no, Hugo? Ahí empezás así vos a es. desarrollar otro tipo de poesía. Y Bueno, eh, eh, muchas gracias por el elogio y yo debo confesarle de que eh, soy nativo acá de Agua Blanca, una zona rural del campo, estoy a seis kilómetros al sur de la ciudad de Pamayá Y de niño, me, siempre me he sentido atraído por la lectura, por la historia, por la geografía Y es lo que nos nutre el espíritu para estar siempre, aparte de estar informado, de entender el origen de la vida, de los hechos, de los acontecimientos notables en nuestro paso por esta vida terrenal ¿no? uh -huh. y sí. hablando de estos encuentros, de estos cambios somos respetuosos del poder divino, de la creación y nos adaptamos nos adaptamos corriente de nuestra pequeñez a los designios superiores de la creación y digo eso porque hoy estamos recibiendo, inaugurando esta nueva estación del año que es el otoño y a veces, no es que discrepo cuando hablan de, de personajes notables sobre todo en las mujeres a quienes respeto tanto cuando ya han alcanzado una cierta etapa de vida hablan de la otoñal actriz y no la, la, nosotros las personas respondemos a nuestra vida a nuestras facultades al poder que nos confiere la naturaleza en este lugarcito que debemos ocupar la libertad y hoy Recibiéndola al otoño podemos decir que el verano deja la posta a esta tibia estación... ...con la natural misión de moderar el paisaje, Y en este su otoñal viaje va preludiando el verdor... ...que nunca pierde el calor de aquellos días de estío, templados por el rocío de serenos amaneceres... ...que después han de devolverle los brillos primaverales, cuando las caricias otoñales habían coronado su acción... ...y aunque esta implacable estación... ...no seje nunca en su afán... ...los anhelos siempre están... ...dispuestos al cálido abrazo... ...porque hoy 21 de marzo... ...es otoño en Tucumán... ...y yo les quiero enviar un abrazo grande... ...para que compartamos siempre estos momentos... ...estos amaneceres lindos a través de la radio... ...porque quizás ustedes no tienen ni idea... ...de lo que significa recibir esta palabra... ...tan eficiente... ...tan, tan colmada de dulzura... Eh, ...nos tienen atrapados... ...nos ponen al tanto de todos los hechos... ...que están surgiendo, ocurriendo... ...estos aconteceres diarios... ...de modo que nos sentimos parte... ...de nuestra familia... ...son parte de nuestra vida... ...y como oyente... ...debo decirles que el trabajo de ustedes... ...es muy valioso... ...que tiene un alcance total... ...nosotros percibimos... ...y lo recibimos a través de su palabra... ...con el contenido puro, sabio extenso y siempre queda algo que estamos esperando para la nueva jornada de modo que agradecido y honrado por la llamada de ustedes quiero devolverle aunque sea mínimamente el tremendo valor del trabajo que ustedes llevan a cabo para Carlos, para nuestra Londra, para Eva mm -hmm. y para todo ese equipo para el Carlito Sánchez a quien lo respeto, lo aprecio por su humildad, por su excelencia de persona, ¿no? Felices de ustedes que están en los medios tan valiosos y que tienen esa destreza verbal para llevar adelante que cometido. Muchísimas gracias para ustedes, un abrazo. Feliz otoño para todos. Que juntos, enlazados en el sagrado don de la palabra, como decía el gran José Hernández, ¿no? Huguito, sos un genio. Sí. La verdad que sos un <risa> <No>. genio. Estamos <risa> Vos nos decís todo eso lindo y nosotros sí, tenemos sí. mil cosas lindas más para decirte a vos, pero antes de escucharte. ¿eh? Sí, eh, estimada querida Naomi, eh, siempre la mujer es el ser privilegiado de la creación, por lo menos así lo entiendo yo, y a través de ello, ese, de ese divino ser, y déjame que yo te tire un, una pequeña metáfora de, como soy hombre rural, a veces digo, el verso que no hable de amor o que al amor no recuerde, es como una rama verde sin la gracia de una flor. Mm. Y qué ha de cantar el cantor si no le agita el que cómo habrá de convencer el ruido de su garganta cuando no canta el que canta pensando en una mujer. Caminando Naomi por la vereda habrá encontrado a alguien que se habrá detenido ante su presencia y le habrá dicho, elegancia hecha mujer que realiza su silueta con esa gracia coqueta que Dios puso en su entender y al querernos promover lo suyo ya nos ilumina porque eres tan femenina con tu dote de mujer. ¡Qué lindo! <risa> La lo que, ah, es, para que mirarse, eh. generan, es lo que ustedes generan <risa> Qué tremendo, hermoso. Sus palabras tan valiosas, su gesto Y ese tremendo corazón que ponen en su tarea radial Nosotros la percibimos y no nos queda más que decirle Muchas gracias, muchas gracias Los agradecidos somos nosotros, te mandamos un beso gigante Un abrazo muy pero muy fuerte El agradecimiento por estar siempre del otro lado Y que la verdad que cada vez que te escuchamos nos sacas una sonrisa, sí, sí, sí. nos haces reflexionar sobre distintos bueno, temas, así que también desde acá lo menos te agradezco que podemos hacer Naomi ah. mi retribución por tremenda tarea que ustedes llevan adelante ¿no? Sí. feliz día gracias. hoy mañana y siempre gracias Huguito te mandamos un abrazo guardar como todo lo que dijiste eh, y muchas gracias por, por estar con nosotros siempre. Un abrazo, querido. Un gran abrazo para el Carlito Sánchez, que lleva adelante impecable su tarea en el radio. Bien, este Carlito también, que le mandó el solo operador de la noche. Un abrazo grande para él. Eh. Gracias. Ay, Carlito Sánchez, también un abrazo. También, a todos. Estamos llenos de Carlitos, está lleno ¿eh? De carlitos. Y bueno, la Londra que va a despegar siempre su vuelo por los aires de Tucumán.